Un gusto saludarles nuevamente, mis amados, que el Señor les bendiga eternamente. El libro en el cual estaremos hoy es el libro de Ezequiel. Su autor, el profeta Ezequiel. Escrito 593 a 573 años antes de Cristo, y el tema principal de este libro es la destrucción de Jerusalén y su restauración el versículo clave que tenemos en este libro es en el capítulo 36 del versículo 24 al, 25, al 26 el cual nos habla de la restauración futura de Israel y dice en el versículo 24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 y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré, en el versículo 27 dice, Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Ezequiel, significa Dios fortalece tenía 25 años cuando fue llevado a la cautividad ministró al mismo tiempo que Daniel era casado sumamente educado proveniente de una familia de sacerdotes fue llevado a la cautividad en tres etapas judá Daniel y sus compañeros fueron llevados en la primera invasión. Nueve años después se llevó a cabo la segunda invasión en la que Ezequiel fue llevado. Once años de, más tarde de la segunda invasión, Jerusalén cayó y toda la gente restante, a excepción de los muy pobres, fue llevada a cautividad. El, el viaje a Babilonia duró de tres a cuatro meses aproximadamente y recorrió una distancia de 2.400 kilómetros y muchos murieron en el camino este libro nos relata la historia de la vida y el ministerio de Ezequiel comienza con su llamado como profeta y comisión como atalaya para la casa de Israel Ezequiel inmediatamente comenzó a predicar y demostrar la verdad de Dios y predice la destrucción de Jerusalén y dice que esta ocurriría por causa de la idolatría del pueblo desafía al pueblo a convertirse de sus malos caminos también profetiza a las malas naciones vecinas y dice que Dios también las juzgará por sus pecados el libro concluye con un mensaje de esperanza y proclama la fidelidad de Dios y predice las futuras bendiciones para el pueblo de Dios al leer este emocionante relato observamos Cómo Ezequiel predica la palabra de Dios sin temor a los judíos exiliados en las calles de Babilonia y oyen las verdades acerca del amor y el poder que siguen siendo ciertas hasta el día de hoy. Este libro de Ezequiel inicia siendo él muy joven, nos dice que fue llevado al cautiverio 11 años antes de la destrucción de Jerusalén. Este libro es un libro de carácter profético cuyo autor es el joven Ezequiel. El tema de su profecía es precisamente la destrucción de Jerusalén, el juicio sobre el pueblo y finalmente el regreso de los exiliados y el futuro glorioso de Israel. La misión del profeta Consistió principalmente en combatir la idolatría La corrupción por las malas costumbres Y las ideas erróneas acerca del pronto regreso a Jerusalén Se destaca un estilo narrativo ordenado Y coherente Mientras Jeremías profetizaba en Jerusalén Que la ciudad pronto caería ante los babilonios Ezequiel daba el mismo mensaje a los cautivos que ya se encontraban en Babilonia al igual que los que estaban en Jerusalén los cautivos seguían obstinados en su creencia de que Jerusalén no caería y que pronto regresarían a su tierra Ezequiel les advirtió que el castigo era seguro debido a sus pecados y que Dios estaba purificando a su pueblo Dios siempre castiga el pecado ¿Lo creamos o no? Sí El año 30 En el versículo en el capítulo 1.1 Se refiere a la edad de Ezequiel Él tenía 25 años de edad cuando fue llevado cautivo Y 30 cuando fue llamado al ministerio 30 años eran la edad en la que los sacerdotes comenzaban su, su cargo y por lo tanto era un año notable para Ezequiel. Su ministerio comenzó en el 593 92 a 92 a.C. y se extendió por lo menos oh, 22 años hasta el 571 a 70 a.C. En en el capítulo 25 versículo 17 podemos leer algo acerca de esto Él era un contemporáneo tanto de Jeremías Quien era unos 20 años mayor Y Daniel quien era de la misma edad A quien él nombraba en el capítulo 14 En el versículo 14 y en el capítulo 20 28 y 3 En el versículo 3 como un profeta que ya era bien conocido, al igual que Jeremías. Eh, y Zacarías en el 1.1 con Nehemías 12.16. Ezequiel fue tanto un profeta como un sacerdote. Debido a su contexto sacerdotal, él estaba particularmente interesado y a la vez familiarizado con los detalles del templo. Y así Dios lo usó para escribir mucho acerca de ellos. Podemos leer en el versículo 8 el capítulo 8, perdón, versículo 1 al versículo 11 en el capítulo 25, en el capítulo 40 del versículo 1 al 47. En el versículo 40, versículo 1 y en, el y en el capítulo 40, versículo 12 Las profecías las podemos ver en los capítulos 1 al 28 Estas están en orden cronológico En el capítulo 29, versículo 1 El profeta regresa a un año antes del, versículo, eh, del capítulo 26, versículo 1 pero a partir del capítulo 30, versículo 1 él está cerca de ser estrictamente cronológico en su escritura los tres profetas mayores Isaías, Jeremías y Ezequiel también Sofonías tienen la misma secuencia básica de mensajes podemos ver como secuencia la primera el oráculo con Israel oráculos contra las naciones y consolación para Israel vemos que en ningún otro libro este patrón se muestra tan claramente como en Ezequiel además de la claridad de la estructura el libro de Ezequiel revela simetría La visión del templo profanado Listo para su destrucción En el capítulo 8 Al 11 Se equilibra por la visión del templo restaurado y purificado Eso lo leemos desde el capítulo 40 al capítulo 48 El Dios que se presenta como un Dios de ira El capítulo 1 también se muestra como un dios de consolación. Aquí habita el Señor, en el capítulo 48, versículo 35. El llamado de Ezequiel para ser un centinela del juicio divino, lo leemos en el capítulo 3. Se equilibra con un llamado a ser centinela de la nueva era, en el capítulo 33. En un cap lugar, capítulo 6, las montañas de Israel reciben una amonestación profética, pero en otro son consolados. La gloria de Jehová es central a Ezequiel, apareciendo en el capítulo 1, 28, 3, 12, 23, 10, 4, el 18, 11, 23, 43.4 5 y 44.4 el libro incluye descripciones vividas de la desobediencia de Israel y de Judá a pesar de la bondad de Dios muestra el deseo de Dios porque Israel diera fruto que él pueda bendecir no obstante los deseos egoístas habían dejado a Judá lista para el juicio ...como una vid lista para ser quemada. Hay bastantes referencias a la idolatría de Israel... ...y sus consecuencias... ...tales como pelatías cayendo del muro... Una, ilustre, ...una ilustración simbólica del desastre general para el pueblo... ...los principales temas teológicos son la santidad y la soberanía de Dios... ...estos son comunicados a través de un contraste frecuente entre su gloria brillante y el despreciable contexto de los pecados de Judá. Frecuentemente en los capítulos 8 al 11 y 43, 1-7, relacionado muy cerca está el propósito de Dios de triunfo glorioso para que todos sepan que yo soy Jehová. Este monograma divino es la firma de Dios certificando sus obras. Es mencionado más de 70 veces, normalmente con un juicio. Pero ocasionalmente después de la restauración prometida Ezequiel también enfatiza la, pecaminosa, la pecaminosidad de Israel y otras naciones Él lidia con las necesidades de la ira de Dios para lidiar con el pecado La frustración por parte de Dios de los planes del hombre para escapar de la, Jerusal de la Jerusalén sitiada Y la gracia de Dios prometida en el pacto abraánico siendo cumplida en la restauración del pueblo de Abraham a la tierra del pacto. Dios promete perseverar a sus remanentes de israelita a través de quienes Él cumplirá su promesa de restauración y mantener su palabra inviolable. Ezequiel 34 es el capítulo donde Dios renuncia a los líderes de Israel como falsos pastores por su poco cuidado a su pueblo, en lugar de de apacentar a las ovejas de Israel ellos se preocupaban por ellos mismos ellos comían bien estaban bien vestidos y bien atendidos por el mismo pueblo sobre el que ellos habían sido puestos para cuidar en contraste Jesús es el buen pastor quien da su vida por las ovejas y quien las protege de los lobos que destruirán al rebaño el verso 4 del capítulo 34 describe al pueblo cuyos pastores fracasaron en ministrar a las ovejas débiles, enfermas, heridas y perdidas. Jesús es el gran médico quien sana nuestras heridas espirituales por su muerte en la cruz. Él es quien busca y salva a lo que se ha perdido. Lucas 19.10 el Dios de Ezequiel es ejecutor de juicio y muerte, pero también autor de resurrección y nueva vida. Aunque Ezequiel no alcanza a discernir el sufrimiento con la claridad de, la, de, de Isaías 53, es notable que las aguas de vida brotan desde debajo del altar en lugar de del sacrificio en su nuevo templo 47.1 aunque muchos de los elementos individuales de su teología tienen abundantes antecedentes Ezequiel mostró una capacidad única en el antiguo testamento para mantener verdades doctrinales en tensión paradójica por eso es considerado por muchos como el teólogo más grande del antiguo testamento el libro de Ezequiel es una parte significativa en la historia de Dios ya que habla del fracaso final del pueblo de Dios como fue constituido por los primeros pactos pero que espera su reconstitución por medio de un nuevo pacto que incluye el verdadero pastor y el don del Espíritu Santo mis amados que sea nuestro Señor amado Padre y Señor Jesús bendiciéndoles grandemente dotándolos de sabiduría y entendimiento en su palabra les invito a continuar viendo nuestros videos a seguir escudriñando la palabra del Señor y el próximo video estaremos hablando del libro de Daniel que Dios me las bendiga grande y eternamente